No me la cuentan, te dirán en mi banqueta No me la cuentan, te dirán en mi banqueta No me la cuentan, a la hierba de tierra, pero Ya la arrepenta, la buena letra, modo perfecta Hoy viene por todo, yo no le corro Se que a tu cuidado, morro, que yo sí la coro. Uno que se creen onda buena, pero yo lo dreno. En tu cara te pegó, una patada como con magrego tu mota. Ya la quemo tu rico, ya la vendo tu ropa, ya la vendo. trapeando veneno, mi banda primero, yo soy el mate. Que hablaba a mi espalda y de frente bien colonia vine como rey, quítate del trono En la rola yo siempre tono, Siempre te mando a la verga porque nada más andas cagando el palo cuando te tope Yo si te agarro soy el más malo de la familia Vaya porquería Los contrarios no son antes, pero mi banda es la más alocada, al paso del tiempo Me nació ser rapero a veces siento que me muero Si no te tengo me desespero, solo espero que no seas el primer mugrero No me la cuentan. te dirán en mi banquero ¡Ah,